¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, noches, donde sea que te encuentres. Colombia, México, España, eh, Venezuela, Argentina. Un abrazo. Bienvenidos, este es Happy Monday. Hoy a ver, creo que tú ya lo has escuchado pero para otros puede ser muy nuevo el movimiento slow a ver, ¿qué es esto? ¿de qué se trata? ¿cómo podemos nosotros incorporarnos a, a, a este ritmo slow? ahora vamos a bajar un poquito del estrés. Yo creo que tiene muchísimas ventajas, yo creo que es súper interesante. No te pierdas este Happy Monday. Vamos a ver qué es el movimiento Slow. Mi desafío es hacértelo muy fácil, resumírtelo al máximo y que en unos breves minutos bien empleados te puedas enterar. Vamos a comenzar. Bienvenidos, únete a este gran equipo. Suscríbete. Adelante. Hola amigos, bueno mira, este movimiento slow surge en los 70s, ya tiene mucho, eh? ya tiene mucho, eh, en Bra, una ciudad italiana, eh, hubo un señor que se opuso al movimiento del expansivo comercial de hamburguesas, de esta franquicia de hamburguesas que llegó a, a su ciudad, ciudad natal Bra. Me parece que está en Piamonte y pertenece a Piamonte, en Italia. Entonces esto, bueno, pues eh, él se opone y en lugar de hacer fast food, eh, la continuación de esta campaña de publicidad tan fuerte que nos llevó a todos en el mundo, pues él hace, crea el concepto de slow food. Es decir, comer con calma, eh, con los ingredientes naturales de la cocina mediterránea. Esto es muy interesante porque en cualquier país hay eh, una cocina distinta. Sin embargo, los ingredientes, carne, pescado, pollo, verduras, fruta, todo esto lo podemos incorporar. Podemos ya tener acceso a Google y bajar recetas de la cocina mediterránea. Bueno, ahí nos quedamos con el tema de fast food. Ahora, el movimiento slow. Es decir, es un movimiento que ya se han incorporado diferentes autores, han hecho, escrito libros, hay un señor argentino, Carl oroné que hace la lentitud, escribe un libro que es la lentitud como método y es súper interesante. Yo de verdad he tenido muchos años de trabajo, incansable, me he dejado la piel, he estado muy estresada, eh, he tenido estragos de, de salud, He trabajado muchas horas, eh, un cansancio, he viajado y en, he recordado estos conceptos como de éxito, ¿no? lo que nosotros entendemos o malentendemos como éxito, el estar súper ocupados, el ir deprisa, el tener la agenda llena, esto nos está distanciando de lo más importante. Lo más importante se crea con tiempo. Y esta reflexión te la quiero dejar porque es la que yo puedo concluir de todo lo que he leído del Movimiento Slow. Una familia se crea con tiempo. La educación de tus hijos no es cuestión de unas horas, es tiempo. La consolidación de tu pareja lleva tiempo. El cuidado de ti mismo implica tiempo. Entonces es nuestra responsabilidad saber en qué invertimos el tiempo. Es el recurso más preciado. No lo podemos comprar pero es el más fácil de robar, el tiempo. Y nosotros podemos ser ladrones de nuestro propio tiempo, permitirle a personas u objetivos o temas que no tienen sentido y atraparnos en el tiempo que se nos vaya, nuestro valioso, nuestros valiosos momentos para estar con nuestros hijos. Te quiero también dar otra idea, eh, reflexión, en nuestra vida no solo existe la familia, el trabajo y la salud, existe el entretenimiento, es necesario jugar, es necesario reír, es necesario leer, descansar, hacer pausas y entonces tratemos, yo te propongo que averigües más sobre este movimiento slow eh, y, y podamos bajar el ritmo, el ritmo del estrés no nos eh, tenemos que subordinar a un modelo de éxito y que estemos atrapados en unas agendas que verdaderamente no te hacen feliz, no te hacen sentir bienestar, sino todo lo contrario. Eh, a mí me parece muy interesante porque el término estoy muy ocupado, lejos ahora de parecer exitoso, creo que eh, tendremos que plantearlo, replantear, que es el mantenerse ocupado todo el tiempo incluso eh, te sientes mal cuando bajas el ritmo cuando surge una circunstancia en la que tienes un poco de calma sentimos que perdemos el tiempo y nos hemos vuelto adictos químicamente al estrés y esto de verdad eh, a mí me resuena mucho porque lo he vivido lo he vivido en mi vida y te lo quiero compartir para que reflexionemos juntos y nos podamos mmm, si no nos unimos a un movimiento formalmente, al movimiento slow, con que tú te quedes eh, eh, con estos conceptos, con estas ideas, medítalas, a ver si te resuena en tu mente, si te hace sentido, si eh, te puedes preguntar en qué estás invirtiendo tu, tu valiosísimo tiempo. Nadie te lo puede comprar y lo mejor, la mejor inversión... Es en experiencias, la mejor inversión es vivir experiencias con los tuyos, con tu familia. El hacer amigos requiere tiempo. Bueno, pues amigos maravillosos, uni, únete por favor a este equipo, unámonos a este movimiento Slow y pertenece a Happy Monday cada lunes o el día que sea que me veas de la semana. Te mando un abrazo, un fuerte, fuerte y cálido beso. También, buen comienzo de semana. ¿Vale? Que estés bien, bajemos al ritmo con calma, lo mismo pero con calma. Un beso.